Diversas organizaciones populares y de la izquierda realizaron este viernes una caminata hasta la gobernación de Duarte, demandando la rebaja de los precios de los combustibles y otras reivindicaciones. Es un mensaje que lleva al pueblo de San Francisco de Macorís las organizaciones revolucionarias y populares a la capital. Un mensaje que le dice a la capital que tendrá ...una huelga el próximo martes 27... ...que no está sola... ...y que el pueblo de San Francisco de Macorís ...está en este momento... ...diciéndole al país... ...que este movimiento de resistencia... ...contra el alza de los combustibles... ...o más bien la mafia de los combustibles... ...contra la corrupción y la impunidad... ...no se detendrá... ...a todo lo largo y ancho de la República Dominicana... ...este pueblo se va a seguir expresando porque es insoportable esta política económica y abusadora del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.